Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultime y estamos aquí un nuevo video reacción para el canal. Bueno, el video medio pedido, vamos a llamarlo, ¿no? Eh, ok, vamos a hacer una nueva video reacción así interactiva, como sea, ¿no? <risa> a, bueno, este canal que encontré, se llama Andrey Max TV. Y, ok, me llamó, te dice, bueno, obviamente, ¿se acordarán que hice el video de... Sí, se acordaron, sí. En el duelo de waifu, ¿no? Y bueno, YouTube me recomendó este que es de alguien que es muy poco conocido, ¿no? Que ya no voy a ganar, ¿no? Y bueno, es también lo mismo, ¿no? De cuál waifu preferito eso, ¿no? Así que vamos, del duelo de waifu, perdón, Así que vamos a reaccionar a este y ahí vi un poco, así que sí, eh, es distinto al otro, así que por lo menos hace igual, ¿no? Y ok. es igual y, y a ver qué otro, a ver cómo sea la, la diferencia ¿no? en comparación a otro o sea totalmente distinto así que bueno, alguna no capaz de ver cómo va la, la lista ¿no? podéis ahí no cambia opinión ninguna y bueno así que este video capaz sea un poco anterior pero igual bueno, voy a grabar así este vídeo así rápido nomás y lo que se esté grabando esto es eh, sí, se está así que bueno, otra vez vamos a elegir wife lo que a mí me interesa que así que bueno estoy preparado así que vamos a ver el video y bueno la intro vamos a criticar la intro no pero bueno haz uh, una así ah, nomás ok chica yo no cambia mi opinión um, no sé, no, rem, no, no me llama la atención el anime de Ray perdón, creo que dije Sub en el, en el video anterior de la, dije Sub dije en vez de Ray o algo así como se llama el anime pero bueno eh, en, creo que es a Megumi, esa eh, esto se ve mejor ¿no? Uh ok, ahora sí, esto es nuevo. Ok, Tatsumaki vs eh, Yelin. A ver. Y el hijo ya. Ya es mejor, se ve mejor que tiene mejor físico que Tatsumaki. No de una y lo <risa> <risa> um por elegir así sin sí, saber nada de las comicias la segunda la del pelo blanco creo que no hice mal no qué pasó para la segunda así por elegir nomás bah. Ah, okay. Serena o Misty. Misty. Misty de una. Okay, ahora sí. Joshua o Nakano? um Joshua. Oh Shuma my gosh. Ok, yo, yo, lo yo, yo, ver. yo, la ah, creo que la yo, mmm, Bueno, la yo, yo, como de así no sé. Hay algunos clip por ahí, pero... yo, yo, yo, yo, Chisato Ok, hay algo de Naruto. Y eh, Jinata o Sakura, ambas no son así como una buena candidata. No son una wife o eh, no sé. Una uh, Jinata es una acosadora y Sakura es como una, una golpeadora y medio traicionera también en algunas partes. Eh, en su diseño, a ver, en el traste, ambos tienen bien, <risa> eh, pero a ver, en, en su personalidad en Ginata, elijo Ginata, al que me dice en mi video, hey Ginata, que está en tutorial, bueno, bueno, ya ya dije Ginata, así que feliz, no <risa> mm. Ah, no conozco ninguna, pero me dijo la primera Quizás está ten... Quizás cometo un error, estoy diciendo así por ahora Sin pensar nada Bueno, ahora sí eh... Esta sé que desde el Demon Slayer, la segunda Pero no, elijo Bulma Definitivamente Bulma No, paso No conozco a Mejor paso. Ok, esto sí está difícil. Nada, todo marín. Una es una chica ...morena que te. No sé si te maltrata o te te haces así jodas todo el tiempo no y la otra es una mina muy buena todo pero es como ay es como muy bueno para ser real no sé que el anime es como una fantasía del desesperado que el otaku desesperado que cree que con una mina va a poder juntarse con una mina así la cual es imposible porque se ve todas las en el anime, y las cosas, esto es muy conveniente también. Yo eh, sí, soy es como un chiste, nada más, para reírme, nada más veo la, los animes estos. <ríe> y a ver, por elegir el eh, a no sé, hermanos de Marín tampoco me gusta más Marín en el traje de su cubo, eso ya me quedó claro, eh, o ya sabían de mi iniciativa video, ¿no? Eh, así que elijo a, a Marín, no sé. Voy a pesar, no sé. Igual me he un con huevo. A dos así que nada. Nada la pedí Esa cosa es mejor. No, paso acá. Ah, dirigía la pelo verde, pero no sé si es... No, mejor por la duda, paso, paso. Podría elegir el velo pero no, no sé. No sé. Midnight. De una Midnight dijo. Comi, comi pero de una ya. que es bastante irreal, ¿no? Que una chica linda y buena no hable, <ríe> o que es obviamente una, una fantasía todo esto, pero, pero ya, bah, pues, así por a la policía más, sí, bueno, creo que dijo la segunda, así de no sé de quién me son las cosas. Que... no pasó no sé nada <risa> my ¡más esa además con ese traje boludo <risa> ah ok esto sí está complicado mami o Ruka? mal ah... ah, hijo ruca si, roca de uno <risa> mm, esto no es nada, no, creo que sea difícil voy a elegir mi caso así de una pero no sé, yo no vi sin gay, no sé si es buena o mala o, o, o. Eh, sé que en medio algo dices, o si no me acuerdo, yo no sé no tengo, no estoy muy al tanto de eso eh, y Elizabeth por qué no, bueno, es como que es como una muñeca de infame, trapo que siempre van a hacer, no hace nada eh, no, no lo sé, no, no, no, me, no me gusta eso Y eh, capaz ninguna, dije acá, capaz no O dijo a mi casa, no sé, pero no, esto se Podría elegir a la que tiene la espada, pero, bueno, tampoco, no me llama a atención tanto. Jesús conoce una niña que capaz ninguna. No sé, capaz la segunda, pero no, no tengo idea. Aqua. De una agua una diosa que me gusta la ropa interior y que siempre le enfoca al en trasero como no elegirla <risa> um, a ver eh, la segunda pero no estoy seguro, ah, estoy seguro el anime que no he visto no <risa> uh, ok esto es fácil acá <risa> no la bordi buena esta es ¿eh? así que no, sin, sin dudar mm. No vi nada de evangelio, pero los clips más o menos que vi eh, No sé, azúcar. El hijo azúcar igual, no sé si es buen mal personaje La otra no conozco nada, así que no sé Por eh, elegir así, lo más sin saber 18, da dieciocho no de una. Vale, ah, estas no sé quizá sea la primera, no. Eh, Puede decir que sea la primera también, pero. Eh. Tampoco tan. Ah, oh, no lo sé. la primera también no, el caso Lolis, es que está el paso definitivamente no paso acá ok, Miko Hino Kaguya Shinomiya puedo ser sincero, a ninguna de las dos lo vi como una posible waifu o sea ninguna me llama la atención, solo para pero um, me hace cara de risa nomás con, la, con las palabras que va a ser el anime nomás. Solo... Como wifeful le vídeo únicamente a, a chica nomás. <ríe> eh, pero... Mmm, los dos... me da igual. Quizá por protagonismo... Bueno, cagüe nomás ha sido uno en adulto y no, no sé igual no, no creo que ninguna mis mm, samane si sí, no no sé bueno elijo a 0 chu pero igual no sé yo no vi el anime así que el poco que vi elijo a 8. Sí, <risa> Ok, esto sí está difícil. Esto sí está complicado. Una es una mina que tiene el culo sucio, <risa> que no se baña. Y la otra es una manipuladora. La mano poder que te puede, por ser brazo, por cualquier momento, eh. pero ambas están buenas, pero no lo sé. ¡Uh, okay, esto sí está difícil! <risa> está difícil. ¡Uh, esto sí está complicado! Uh, no, boludo, si sí está difícil, me reventó la cabeza. Eh, ah, tengo una idea, a ver. Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto al azar Vamos a elegir al azar Capaz en, en la edición muestre cómo se ve una moneda de 5 pesos que es la que tengo acá Que bueno Donde está la moneda de 5 pesos está es Power Y la que hay atrás No sé Porque en general me enfoca mucho ya grabé uno de que siempre enfocan a Máquina de atrás eh, en Máquina así que ok el de 5 pesos el de adelante se da power y el de atrás se da eh, máquina así que voy a ver que no se me ah, espera, voy a sacar los auriculares a ver un dos tres Machima. Salió maquima o vamos a intentar otra vez. What? Boludo maquima Tampoco quiero saber porque se puede caer la moneda de la mierda, pero vamos otra vez. No en serio, boludo salió. Sale de atrás. Ya van tres veces. O ve otra vez. No, no, está andando sem mal. A ver. <risa> sale de atrás <risa> no sé la señal quiere que una mina te manipule me parece o que tenga buen culo eh pero mira <risa> lo que te cedo es una bendición de dios me salió las cuatro veces la, la moneda de atrás no me estás jodiendo y si queda uno no sé. Bueno, Makima. Pero, no, en serio. Dale like por esto, ¿eh? Esto increíble. No paso, son niños. fíjate, joder. No paso también. Ok. Esto está. Complicado. Ambas dos son tres guaiho pero... Y ambas son vampiras, o tipo vampiras, ¿no? Que te chupan la sangre. Eh, todas... Si estás con ella, te... Ta estamos jugando, obviamente. está, estudiando, obviamente. ¿no? Eh, todas... Eh, si te juntas con esta, eh, te mata, digo... Te dice, te amo y todo eso, pero te da, ah, te quiere, lo que quiere vos es, es chuparte la, lo que te da adentro, en las venas. Te quiere chupar la sangre, obviamente. Te, te devora todo y te hace mierda, te mata, eh. La otra te chupa la sangre también, pero te da la oportunidad de que, que la enamores y sea tu pareja. Lo cual no tiene ningún sentido, porque seamos un vampiro, chupar la sangre es como su comida, es como si fueras a comer fideo eh, no, no tiene sentido <risa> eh, Le dijo a Nasuna que por lo menos Te da la chance de seguir con vida al menos eh, Sí, sí igual Sí a Nasuna, igual todo está bueno Pero eh, no, no te deja de respirar Así que, eh, no, Nasuna Nasuna de una, sin más el que no está de acuerdo conmigo? Bueno, suicidate. <risa> no, ok, mentir. Eh. Eh, ah, estas son las dragones, esta... Esta cuenta como furro, ¿no? Creo que sí. Lo vi muy poco de Kobayashi Sato que se llama. Creo que una vez vi un capítulo completo y nada más. Eh, la protagonista o que se al eh, por lo latino me dijo que se pero en realidad me echó me como una dos así que creo que la primera de Hunter x Hunter esa, la que corto porque es Ok, terminó. Sí. Ok. Bueno. ya que ese ha sido el video de hoy. Espero que por lo menos... Sí. Creo que fue interesante, ¿no? Así que me sorprendió lo de la parte de la moneda, ¿eh? Que eso no, no me lo esperaba. Eso no fue nada, nada previsto, nada planeado, ¿eh? Y... Ok. Eh, esto sí fue un video interesante. Si te gustó me gusta, por compartir el video por a este canal dejar el video original abajo en la descripción y bueno así yo he entrado a, a su canal y hoy ¿por qué porque no carga bueno entré en el canal de este y si quieren ver alguno de sus videos bueno véanlo se ven interesantes algunos aunque en realidad a mí no me, me da igual los penis, pero aunque malo no pero bueno acá tiene algunos vídeos que capaz le puede llamar ¿sí? que se yo y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Si te gustó, vámonos ya, ya por tomar este video, a este canal para más videos de reacciones. Nos vemos en la próxima. Soy yo su Ultimate. Nos vemos. Bye, chao, adiós. Bye, bye, bye. Bueno, ya me voy. Me voy a ver porno. Chao.